Señores, retornamos aquí al aire eh, después de una pausa. Señores, en otras informaciones, Santiago Matías se junta con el gobierno eh, eh, para emprender. El Ministerio de la Juventud lanzó el programa Proyecto Dominicana Emprende, eh, dedicado al empresario José Luis Corripio Estrada Pepín con el que se busca reconocer y apoyar el mejor proyecto emprendedor creado por jóvenes en las 32 provincias del país. El lanzamiento se produjo durante un acto encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña y la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez Ramírez, con la intervención y las palabras de Corripio Estrada, vía telesistema y teleconferencia Zoom. Entre los que darán apoyo a este nuevo proyecto del Ministerio de la Juventud está el productor de Radio Santiago Matías, quien dijo que ofrecerá como parte de su compromiso, un estudio de grabación gratis para la creación de podcast para jóvenes que no tengan equipos y quienes emprender en YouTube. Agradeció a la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de la... por la invitación y exponer sus iniciativas para el apoyo de la juventud. Se recuerda que Matías es un cercano al Partido de Liberación Dominicana PLD, donde tuvo aspiraciones de diputado en el 2019 y en 2020 recibió Mucha crítica por su cercanía al pasado candidato a ¡ah! Gonzalo Castillo. Señores, eh, ahí está Santiago Matías eh, ligándose con la gente del Ministerio de la Juventud. Yo veo eso bien porque siempre ha querido eh, eh, ayudar a la juventud. Y yo pienso algo. que porque usted algo. sea pobre no tiene que, que limitarse díganme a nada. Díganme algo y pónganme en el... Ah, okay. Jorge, déjame hablar. Entonces, ¿la noticia debería ser que Santiago Matías está, se está aliando al gobierno o debería ser que el gobierno implementa un programa para que los jóvenes emprendan? Esa debería no, no, ser la noticia. noticia yo no, entiendo. no, la noticia y es, otra cosa es que de Santiago Matías. ¿Por qué es que este gobierno es tan elitista? Está muy bien que ellos creen sus programas por, para emprender. porque qué están elitistas? El y se lo dedican a, a Pepín Corripio. Si va dedicado a jóvenes. No, ¿Por no, qué no, no ponemos un joven, un joven no, de lo si que joven emprendido a, a Haraka, Kiko, Es un problema. No, Entonces, estoy hablando que, por qué no se lo dedicamos no. a uno de los jóvenes emprendedores. Que tenemos muchos. No, pero se lo dedicamos a Pepín Corripio porque este gobierno es elitista. Ay, Entonces se, se, se lo oye Oye, la oposición. Se la dedican a Jaraca. ¡Un loco! Oye, dedicando Pero que. Un emprend... No, yo estoy hablando no, de, un, de quizás no, no, un joven no, no, cualquiera no, no es que sea no. emprendedor. Es que no es que un Jaraka empresario. No, em, no él, él puede aportar. Él puede aportar. Es un empresario. Por eso eh, con, es. Con, por con eso con canales, es que la base del PRM está jodida porque los canales que son Tienen que. Están aportando a la sociedad. Eso está muy bien. Tu comentario, como que está fuera de lugar. Porque ¿Oye? está muy bien. ¿Oye? Claro. No, oye, está muy bien, Pepín oye. Corripio. Puede agarrar un grupo de, de, de jóvenes que están desempleados. Hay y, muchísimos y, y, y jóvenes emprendedores. ¿Eh? Hay, muchísimos, hay muchísimos jóvenes emprendedores. Tú eres un emprendedor, tú pusiste una cafetería en un momento. Claro, claro. No, yo he puesto de todo. No, pero son, lo ilícito, pero no, imagínate. Nos no vamos a la élite. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, lo que te digo, es que Pepín Corripio puede abarcar una gran parte del país con sus empresas. ¿Eh? Es una plataforma, claro, entonces usted lo va a invitar a un colmadero, ¿cuánto de delivery lo van a poner? No, es un empresario que él vea que hay talento en este país, que la pobreza hay no, no, no intimida a nadie. Hay muchísimos jóvenes entonces, que han a esa emprendido persona muchísimos que tiene proyectos poner, que también se debería homenajear. Invierte, invierte mucho en los jóvenes. Hay muchísimos jóvenes horrible. que han emprendido muchísimos proyectos eh, de la nada que también se deberían homenajear. Claro, claro. Y, y en este caso, Santiago Matías, que no es tonto, eh, va a poner una de sus cabinas y yo también que le genera. No, está bien, pero que él no es tonto para nada. Él sabe que eso le genera un beneficio. Se a retirar. Ay, Dios. Eso fue para parar Señores, el